con todos y todas mi nombre es soledad segarra yo soy ingeniera civil actualmente trabajo como docente eh, y soy coordinadora de la carrera de ingeniería civil en la universidad técnica particular de loja y también eh, soy trabajo en el grupo de investigación de ingeniería vial y en el observatorio de seguridad vial y tráfico me apasiona de mi trabajo, bueno, ambas cosas, es la mezcla de, de todo esto, el, el trabajar como docente, el poder tutelar el trabajo de muchos de jóvenes y de, de, de chicas que están también involucradas en la carrera. Eh, me, me gusta mucho el poderles apoyar en todas sus dificultades, apoyarles en su crecimiento personal también y profesional, y también me gusta mucho el ser parte de esa, ser parte de su vida universitaria. Eh, en mi área de investigación pues eh, la vialidad eh, nadie puede negar que donde hay vía hay desarrollo es una eh, es un área de trabajo que genera mucho impacto mucho impacto positivo en los en las áreas en donde se en los lugares donde se implanta también eh, eh, obviamente aquí en el país eh, eh, en el ecuador la parte económica siempre es un una dificultad a más de la parte eh, topográfica, nosotros estamos en una zona muy montañosa en donde implantar los proyectos viales involucra eh, mucho esfuerzo de lograr adaptar y lograr conseguir todas esas especificaciones técnicas que necesitamos cumplir, a más de ajustarnos a un presupuesto que siempre es limitado. Entonces, hay hay mucho que trabajar. Ahora también estamos trabajando en lo que eh, es eh, seguridad vial, que involucra el mejorar los diseños, las características geométricas de las carreteras, evitar el número de accidentes, tanto por... Por, por lo que son los conductores, por su comportamiento, así como también por las características eh, en sí que presenta la vía, de seguro, eh, las características segures, seguras que presenta o de riesgo que presenta. Es, es decir, es un campo muy amplio y pero, eh, sobre todo, como digo, de, de mucho impacto para toda la, para toda la sociedad. Un... Una, una vía que presente una servicibilidad adecuada, que sea eh, transitable en óptimas condiciones, pues eh, genera impacto a todas las zonas donde, donde está atravesando, por donde la vía va. Eh, bueno, la diferencia que, que, que como mujer yo creo que he hecho en la carrera y en el ámbito que me he desarrollado, pues... Eh, creo que bueno entre hombres y mujeres eh, las capacidades, el conocimiento y, y, y está abierto. no En eso quizá no hay mayor diferencia. Eh, incluso el trabajo de campo, el trabajo fuerte, pues las mujeres también, si nos toca desarrollarlo, lo podemos hacer eh, sin ningún problema. Eh, más bien la diferencia que podemos hacer las mujeres desde mi punto de vista es ese, ese, ese enfoque diferente, ese enfoque quizá un poco más humano con una mayor uh, implicación social. Quizá esa es esa es la diferencia que, que podemos eh, aportar independientemente de, de, de la formación que obviamente tengamos y que va a ser en igual condiciones y que eh, eh, no, no va a haber diferencia entre hombres y mujeres, pero es más el, el, ese enfoque diferente que las mujeres podemos dar. Eh, el que eh, la importancia en que las mujeres continúen en las carreras steam pues es, es fundamental porque este enfoque del que yo hablo y del que me mantengo al menos en, en, en las, las áreas de decisión que me ha tocado trabajar eh, pues este enfoque eh, femenino es eh, eh, las mujeres nos desempeñamos muy bien por ejemplo en, en, en temas de liderazgo también porque muchas de las veces somos eh, mejores conciliadoras que, que que a veces los los varones eh, como digo somos más humanas y, y, y eso hace muchas de las veces que el grupo en el que trabajamos o el grupo el cual dirigimos eh, logre logre avanzar eh, todos no no no haya una eh, no hayan, eh, eh, bueno, de hecho van a haber intereses personales también, pero siempre se piense eh, en grupo, ¿no? El tratar de fomentar ese, ese avance eh, de todos. Entonces, eh, sí, yo pienso que, que, que la, es fundamental la participación de las mujeres, es indispensable, incluso diría, la, la, la presencia de una mujer eh, en este tipo de carreras. Eh, en los, en los grupos que he trabajado y en las áreas que he trabajado, pues siempre hemos tenido buenos resultados y, y, y yo creo que si, si mis compañeros eh, les preguntan también sobre el trabajo, cómo es trabajar con una mujer, pues ellos están, eh, pienso, al menos creo con seguridad que están satisfechos de, de, de tener esa, esa interacción entre hombres y mujeres inspirador que les puedo dar a las, a las chicas eh, que estén interesadas en estas carreras, pues es que sigan adelante, que es una experiencia eh, verdaderamente eh, fuerte eh, nos, nos impacta mucho en, en la vida que desarrollamos. Sin embargo, tampoco altera el que podamos, eh, si es que queremos formar una familia, el llevar adelante un, un matrimonio, el tener los hijos, no es impedimento. Más bien es, eh, es el, el, el nosotras mismas darnos la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente en el área que nos gusta, el poder ser parte de, de en verdad proyectos que sean... Um, que sean transformadores, que sean importantes, el ser, sentirme eh, útil quizá también para la sociedad, no solo para mis hijos ni para los trabajos domésticos, sino el sentirme útil para, para, para cosas grandes, para cosas fuertes. Eh, siempre las carreras STEAM, eh, sin lugar a dudas, pues están... Eh, respaldando todos los todos los eh, proyectos o las grandes transformaciones que tiene una región y que tiene un país. Así que eh, adelante, adelante con sus sueños y no, no se detenga. <música>